La verdad no tengo idea quién, si fue por parte de, de los dueños o fue por parte de esas personas que vinieron nomás a desalojar, a dar lata, no sé. Yo no estaba y se llevó a cabo el desalojo. Yo no estaba y aún así llegan rompiendo chapas. Llegaron más de 30 personas diciendo que teníamos que desalojar. Y a nosotros nadie nos había molestado, nadie nos había dicho nada. Llegaron 800 policías y dos helicópteros, los que a Rappel este, bajaron en las azoteas y de ahí bajaron con sus armas. Fuimos al Ministerio Público a hacer una denuncia penal porque a mí no me tenían que haber desalojado. Están coludidos autoridades, jueces y, y es una colusión de corrupción de todas las autoridades que... Por eso es que nos están despojando ¿no? del lugar donde vivimos. No hay nada que nos, que nos acusen o que nos pues que nos regrese a nuestro hogar. Porque de todo nos acusaron y no hubo pruebas de nada. Al principio...